¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Supervideos en donde pueden encontrar videos de formación en tecnología, páginas web y bueno otras cositas variadas. Eh, en esta oportunidad les voy a comentar, vamos a tratar el tema de cómo crear un subdominio eh, desde el cPanel. Eh, bueno, un dominio se puede utilizar para crear una página web totalmente diferente a la que tienes en tu dominio principal, o para crear eh, contenido ligado a, a esta página principal, como la como la tienda, como el portafolio, eh, o simplemente como una página de entradas de noticias eh, o blog. Vale. Eh, entonces es muy sencillo vamos eh, a mostrarles cómo se hace esto no sin antes pedirles que por favor eh, se suscriban al canal para seguir viendo contenido vamos a estar haciendo un curso muy completo por medio de varios vídeos de cómo crear una página web desde cero este sería más o menos el primer video. no lo hago con el dominio principal porque la idea es eh, mostrarles desde cero cómo crear todo eh, y eh, bueno suscríbanse y denle manito arriba a los vídeos eso me ayuda muchísimo vale entonces vamos lo primero que tenemos que hacer es eh, ir al c panel de nuestro dominio que ya vemos en el conectado ya en otro vídeo eh, que les voy a dejar aquí arriba les, les sale como como cómo comprar el dominio, cómo conectar su dominio con su hosting, cómo comprar un hosting, cuáles son las mejores opciones de hosting eh, y cómo instalarle el cPanel al dominio como tal y cómo instalar el WordPress. El WordPress se lo voy a mostrar también acá, pero también tengo otro video relacionado en donde también les va a salir en el dominio principal. Bueno, acá estamos dentro del cPanel de nuestro dominio principal y lo primero que vamos a buscar es la parte de dominios que la tenemos acá vale aquí nos vamos a ir a subdominios le vamos a dar clic acá y le vamos a poner al dominio el nombre que nosotros queramos por ejemplo en esta oportunidad le vamos a poner no sé se me ocurre comunicaciones vale eh, Inmediatamente nos va a crear un directorio raíz totalmente aparte, en donde podemos tener, como les decía hace un momento, otra instalación de Wordpress totalmente diferente. Y le vamos a dar crear. vale Se nos demora un momentico, unos cuantos segundos y listo. Ya tenemos nuestro subdominio. Acá de comunicaciones, listo. Aquí ya inmediatamente lo nos va a aparecer. Si nos vamos al administrador de archivos, nos va a aparecer en el home y nos va a aparecer una carpeta pública. De comunicaciones, ¿sí? que si se fijan, no tiene absolutamente nada, está un directorio vacío. Eh, y bueno, ya les voy a indicar en un video que sigue a continuación cómo, cómo instalar el WordPress en ese subdominio que acabamos de crear o bien cómo instalar el wordpress en un dominio totalmente nuevo, en un dominio principal. ¿Vale? Espero que les haya gustado, nuevamente les recuerdo, manito arriba y suscríbanse al canal, por favor.